Saben aquel que dice que es un tío que llega a su casa a las 4 de la madrugada, su mujer estaba con un tío en la cama, y le dice a la mujer, ¿de dónde vienes a estas horas? Digo, pero, ¿pero qué hace este tío en la cama? Digo, no me cambies de conversación, ¿de dónde vienes a estas horas? ahora él quiere que es un tío que va por el campo cazando mariposas en eso que persiguiendo una papallona, el tío tiene la mala fortuna de caer en un precipicio de 1500 metros de profundidad el tío cau! pero los 20 metros de descenso tiene la suerte de agarrarse una rama, se coge fuertemente en ella y empieza a chillar desesperadamente hay alguien y se oye el eco que dio alguien Digo, hay alguien. El eco, alguien. Alguien. Alguien. Alguien. alguien, alguien, alguien, Por tercera vez, angustiadamente, digo, hay alguien. Soy una voz profunda, penetrante, con personalidad. Que digo, hijo mío, está Dios. Sigue mis instrucciones Sin miedo Suelta tus manos Déjate caer al vacío Que antes de que tu cuerpo se estrele contra el suelo Mandaré cuarenta mil ángeles mayores Al mando de mi bien amado El arcángel San Gabriel Que batiendo sus potentes alas Vencerá la ley de la gravedad y succionando el aire, te remontarán otra vez hasta el punto de partida. Digo, las gracias. Pero hay alguien más.